Señoras, señores, tenéis más autoridades, yo debería callarme y no decir nada. Pero bueno, soy el de y supongo que me toca, que me toca intervenir y, y cerrar este acto. A quienes sois españoles he doy muchísimas gracias a las autoridades civiles, militares, incluso académicas, a las autoridades colegiales, a las judiciales. Y a quienes no sois españoles, bienvenidos a Cartagena. Cartagena no es tanto el nombre de un sitio sobre la Tierra, o de 52 sitios sobre la Tierra. Como una especie de sueño que se ha soñado 52 veces, y donde los hombres de aquí han creído ver lugares donde el sueño podía ser soñado. Hoy por primera vez en el acto del colegio tenemos a un y a un, a un representante de la Armada. Porque a veces, algunas veces, los pocos vencen a los muchos, a los buenos vencen a los malos. Y donde algo parece imposible, al final acaba siendo posible. Teníamos que traer a, a la Armada porque en última instancia si algo abraza a la Cartagena de Colombia con la Cartagena de España, la Cartagena del Mediterráneo con la Cartagena del Caribe, bueno es esos barcos que han ido y han venido entre las dos Cartagenas y que al menos en mitad del siglo XVIII sería en 1845, con 3.000 tipos, 300 indios y 3 barcos, pues derrotaron a 28.000 ingleses, 186 barcos, la mayor flota que había surcado los mares hasta el desembarco en Normandía. Porque en los lugares que se llaman Cartagena, a veces, pocas veces, pero algunas veces vencen a los muchos, el bien le vence al mal, y como en las buenas películas de Hollywood, finalmente la justicia se impone sobre la injusticia. Cuando me contaba ayer la historia de, del negro Sexto Esprilla yo sentía que alguien de mi colegio se estaba muriendo, porque en última instancia Sexto Esprilla era un abogado cartagenero, y yo no acabo de encontrar diferencia cuando digo cartagenero de aquí o cartagenero de allá, de la bocana, boca grande. Tenemos barcos que lo hacen. Incluso podemos poner a hablar de lezo en frente de la muralla de Cartagena, porque traemos la F-103 y nuestro, nuestro monumento a hablar de lezo en móvil. Pero yo creo que sirve como el de ustedes a la puerta de boca Yo quería que la palabra Cartagena, yo quería que Cartagena se percibiese como un lugar donde todavía la libertad es posible, donde todavía la justicia es posible. Porque este sueño soñado... ...que ha llevado por el mundo a haber más de 52 cartagenas... ...se ha repetido en muchos sitios... ...y en Colombia tenemos el ejemplo... ...en Colombia estamos hablando de la Cartagena del Caribe... ...estamos hablando de Cartagena de Indias... ...pero hay más Cartagenas... ...hay una Cartagena en medio de la selva... La Cartagena del Chaigal, ...que ha sido arrasada un montón de veces... ...donde ese sueño de libertad ...ha sido aniquilado por la violencia... ...donde la fuerza... ...se ha impuesto a la justicia... ...y al final ahora está declarada zona desmilitarizada... Es más pequeñita, no ha tenido un blas de lezo, no tiene su punto en la historia. Pero el Colegio de Abogados de Cartagena no va a olvidar a ninguna de las cartagenas del mundo, desde la muy rica Cartagena de Ohio hasta la extremadamente pobre Cartagena de Checa. Así que a nosotros nos tocaba ser compañeros de verdad. Ya sé que voy a hacer una etimología. El compañero viene de cumpanis, de compartir el pan. Es, es, es latín. Yo no sé si podremos compartir el pan con nuestros compañeros de Colombia, pero mi voluntad es que fuera así. Y desde luego, no tanto compartir el pan, como poder ayudar a que ellos puedan ganarse el pan y puedan ganárselo vivos y no caer en el intento. Yo algunas veces he dicho en España que la de, porque la de abogado es una profesión de héroes, que al final cuando todo el mundo les abandone, cuando nadie crea en ustedes, cuando ustedes estén absolutamente solos, siempre habrá una persona a su lado que le escuchará y le defenderá, y esa persona es su abogado. Cuando a mí ya me parecía que era heroico que en España se pudiera desempeñar la profesión de abogado con, con independencia, escuché la, la historia de Sisto Esprilla, un hombre bueno que murió no por ser bueno, que murió no por ser negro, que murió por ser aguado. Y cuando eso le pasa a un aguado de Cartagena, a mí la toga me pesa. Así que decidí que no sería firmar un tratado con mis cartageneros con nuestros cartageneros y que todos los abogados de Cartagena sepan que en Cartagena van a tener siempre en su colegio de abogados. Muchas gracias a todos, muy amables y se levanta el sesión.